Hola chicos, estamos en Clash Royale y te preguntaréis, ¿qué haces si vende este contenido? ¿Tú no subes este contenido? Bueno, pues básicamente porque tenía algo preparado, llevo viciando así un cuarto tiempo He llegado hasta la arena 6 y en la arena 6 he conseguido algunas cosas bastante interesantes que quería abrir el día de hoy Sí, estoy hablando de cofres, cofres gigante, cofre mágico, cofres de oro, cofres de coronas. Realmente una gran cantidad de cofres que quiero abrir. Hoy así, haciendo una gran abierta. En principio todos son de arena 6. El cual estuvo en tiempo y estuve consiguiendo esos cofres. Excepto el gigante que es de arena 5. Que lo conseguí antes de haber subido a arena 6. Y bueno, pues con el tiempo he estado así jugando las partidas. He estado perdiendo. Ya que mi conexión a internet es pésima. Y en la mayoría de partidas encuentro algo tal que así. Pero milagrosamente... Conservo la Arena 5. O sea, si conocierais mi conexión a Internet, os preguntaríais cómo es posible que aún esté en Arena 5. Pero bueno, ya está mejorando la cosa. No sé qué he estado pasando últimamente de por qué se me cogía tanto, tanto la conexión. Y es sí, más, incluso con la conexión que tengo ahora mismo, que viene a ser la de siempre, o sea, ya no es la porquería que tenía hace poco que me ha hecho bajar tanto. Porque fíjate, tenía 1750 coronas y he bajado a 1500. O sea, 300, no Sí, 250 co copas a base de desconectarse de partidas Y bueno, vamos a, ver, a hacer esta gran abierta Primero empezaremos por los cofres de nivel 6 Luego acabaremos por el de nivel 5 Que con el gigante yo creo que es el que tiene más posibilidades de entrar Así que pues nada, vamos a hacer la lista Tenemos dos cofres de oro de arena 6 Un cofre de mágico de arena 6 Un cofre gigante de arena 5 y un cofre de coronas de arena 5 Es más, no me puedo impacientar Vamos a ir primero el de coronas de arena 5 Que va a ser el que creo que menos va a tener Una carta Legendaria o sea, El objetivo de hoy es conseguir una carta legendaria Lo cual lo veo un poco improbable Pero lo voy a intentar Y tenemos 366 de oro eh, no, no me interesa mucho el oro Ah, vale es otro otro. Tres gemas Not bad Caballero, Madarenas, Mago y un Cañón. Nada, nada importante. De hecho, ninguna carta que use. Vamos a seguir con el primer cofre de oro. El cual está esperando aquí. O sea, que ya le abra. Cofre de oro de arena 6. Creo que es el primer cofre de oro de arena 6 que abro. Porque hasta ahora todo está abierto en arena 6 eran cofres de plata. Y cofres gratis y cofres de coronas. Cofre de oro de arena 6. Oro... Minions, flechas, gigante, y una Tesla. De momento no estamos teniendo mucha suerte, pero bueno, nos quedan tres intentos más. De la Arena 6, número 2 Oro, Minions, Madenas, Mortero y un peca El mortero, curiosamente, cuando llegó a la Arena 6 fue un plan. ¡Oh Dios mío! O sea, cuando yo estaba aquí, estaba así pensando de. Estos serán la caña, van a ser super letales. Y no me gustan. Ni el recolector de elixir ni el mortero. El mortero aún se puede llegar a usar. Pero el recolector de elixir al menos no con las cartas que tengo. Supongo que si consigo por ejemplo lo que sería el... Si consiguiera levear un poco lo que sería el golem. Porque ahora lo tengo solo a nivel 1. Pues posiblemente me podría ser útil el recolector de elixir. Para sacar antes al golem. Pero de momento no me es muy útil. Aunque si le veo el golem sí me sería... Vamos a abrir el cofre de mágico de arena 6. Supongo que aquí sí que va a seguir el golem. Y puede que me salga no sé qué carta es esta. No tengo ni paja idea de qué cartas son las legendarias de arena 6. Así que vamos a cruzar los dedos. Y ahí va, cofre mágico de arena 6. Minions. arenas, Más minions. Un bomberero. Una valquiria Y a una legendaria que les tenía que dar. Dos gigantes de esqueletos. Mira, esto me va muy bien porque son cartas que suelo usar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Siempre quise tener esta carta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Con el puñetero cofre mágico! ¿Cómo es posible? ¡No me lo creo! Pero si estos, estos cofres nunca me dan nada. O sea, son... Para mí... Desde el punto de vista son inútiles Solo dan de que, eh, épicas y ya está No me dan así cartas buenas Y encima normalmente me dan las que no uso Y me han dado el esqueleto gigante Y el Lava Hound ¡Dios! ¡Oh! Wow. Con esta carta creo que voy a subir la arena muy rápido Va a dar igual que se carga la conexión Yo creo que la dejo Y sin conexión se carga todo Vale, me tengo que hacer nuevas barajas Como veis, de momento, las barajas que tengo son estas los minipecas van bien contra los esqueletos gigantes, pero contra otras unidades son bastante débiles. Entonces, bueno, tengo estas barajas. Esta es mi baraja de counters, por así decirlo. O sea, todas las cartas que tengo son para hacer counter a otras cartas que suelen usarse normalmente. Y el mortero, que es el ataque. O sea, básicamente todo es para contraatacar. Bueno, esto es distracción, por así decirlo. Cuando me quiere hacer un ataque fuerte, lanzo a este. Y gastan un elixir en... Atacar a este, entonces Su ataque aquí va a ser tan fuerte y ya no es tan fuerte Y entonces lo puedo parar Y este pues sería ya El ataque real, o sea, con lo que realmente Ataco, luego tengo esta que es Básicamente la fuerza está Entre este, este Y la combinación de esta, esta y esta Las otras tres pues son También counter Y esta que bueno es la nueva Que me estaba montando Pero vamos a quitar las, de, las pegas Dios mío, la bajo aún me está costando asimilarlo. Sigo costándome asimilarlo. Vale, vamos a dejar nuestras tonterías y vamos a ir ya a por el cofre gigante. Que ya lo hemos dejado para final. Aunque ya tengo la épica y ya he conseguido el logro del vídeo. Dios mío. Oh. Ahí vamos, cofre gigante de arena 5. Un porrón de oro, porque es que los cofres gigantes vienen... Me han timado O sea, los cofres gigantes suelen venir con 11 cartas o más Fuck yeah Nada mal Un mago y unos minions Pero, ¿esto qué es? Los cofres gigantes tendrían que venir con 184 cartas ¿Qué es esto? Me han dado 3 un fucking cofre gigante mando tres cartas de 184, ¿qué? ¿Eso es un bug? No, bueno, pero estoy muy motivado. Tengo el lava que no me puedo creer que lo haya conseguido. Dios mío. Te quiero, tío. Y no sé si jugar una partida con eso. Mira, voy a usar mi baraja. Esta, la nueva. Que me estoy preparando Y yo voy, voy a poner El lava haunt en lugar de golem Y vamos a jugar una partida, a ver, para probarlo Realmente no he practicado con este personaje Lo acabo de conseguir, Dios mío Lo acabo de conseguir, una legendaria ah, Espera, que me relajo Estoy demasiado nervioso. Vamos a ver si podemos ganar una... También es mi primera vez que juego en PC. Siempre he jugado en móvil. Realmente nunca he jugado antes en PC. Siempre... Mi querido compañero fiel. Así que vamos a probarlo una vez. Supongo que se funcionará igual que en el móvil, ¿no? O sea, arrastro la carta. Si alguna vez me preguntáis por qué arrastro las cartas... Supongo que me encantará contra Atacar Ahí está Pero Es que mirad cómo peta Mirad cómo lo revienta Es que no tiene posibilidad Es que no puede pararlo ¡Dios, y me otra <risa> Ahí van los pequeñines, <risa> por la torre. ¡Ay, Dios mío! Y le reviento la otra torre. ¡Ay, <risa> oh, Oye, pero. Tengo que decirlo, lo siento mucho, va. Te voy a compensar, te voy a dar un esqueleto. Sí, viene con un regalito, ¿sabes? aquí en el brazo. Esa, esa cosa negra es para ti. Es que fíjate cómo revienta. Ahí la dejo. Ahí va solo. Ahí va solo, no toco nada. Oye, realmente no se me ha caído la conexión. O sea, con el ordenador no se cae la conexión. Con el móvil se cae cada 2x3, pero con el PC no. Podría remontar e intentar llegar a ver hasta dónde llego jugando desde el PC y con el Lava Hound. Es más, mira. Voy a pedir, como no tengo mucha audiencia, mientras lo voy reventando así como que no quiere la cosa. Si tienes una torre, te, te la reviento. Y mando a mi Lava Hound. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Quiero Emperra Torre, me da igual Yo te reviento tu principal ¡No! Mi elixir, es coña Tengo tengo de sobras Pues eso, mientras se va reventando con la calma La partida, os voy comentando Voy a pedir una meta de unos 10 likes Más o menos, ¿sí? ¡Oh, que no le ha dado! otra vez Sí, tú ponme la torre Ya verás Buen <risa> well player vale, A apoyando ese tache El pobre que le acabo de reventar Con el legendario que va ha salido No me lo puedo creer ¿Eh? Uh, later Later, later Y vamos a poner ya el cofre en marcha ¡Qué jodida carta me ha tocado! Pues... Voy a poner una meta de 15 likes... No, 20 likes, sí, 25. 20 likes está bien, sí. Como no tengo mucha audiencia por ahora, voy a poner 20 likes, ya que realmente... Teniendo en cuenta que apenas estoy retomando YouTube, ya que lo empecé hace 3 años pero lo dejé... Vamos a poner una meta de 20 likes... Si llegamos a 20 likes, voy a hacer así una walk route, una así partidas consecutivas con el Lava Hound y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. Yo creo que puedo llegar, a ver, voy a poner una apuesta, creo que arena 7 llego mínimo. Arena 7 como mínimo, eso lo tengo seguro. Pues eso, pongo la meta de 20 likes y me voy contra arena 7, a toda hostia. Bueno, espero que os haya gustado. Si hay un like, estaría eternamente agradecido. Dejad un comentario si os encantaría que os tocara a mí como mata para a mí el Lava Home. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.